A los gatos se les ha adjudicado divinidad y también se les consideró como de mala suerte compañeros de brujas o animales malignos. El día de hoy les voy a presentar la historia oculta de los gatos. Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube. Oxlack, investigador. Únete al team. La historia oculta de los gatos Lo que no sabías Comencemos desde el origen del gato Se cree que los primeros gatos aparecieron hace 200 millones de años Junto con los dinosaurios Convirtiéndose en un grupo principal y dominante Cuando los grandes reptiles desaparecieron pero las especies desaparecidas consideradas más cercanas al antepasado de los felinos sería el Proailurus, pequeño carnívoro europeo y arborícola que apareció hace 40 millones de años, y el Seudaelurus, que vivió hace 20 millones de años en Europa y Asia. Durante el oligoceno los felinos se repartieron en familias. La primera era de la clase Nimravidae y la segunda de la Filidae. Esta última es donde se encuentra el antepasado común de los felinos actuales. El gato doméstico pertenece al género Felis. Una teoría es que el gato salvaje en su proceso evolutivo sufrió una mutación genética que le dio lugar al gato doméstico, que le impide a este llegar a una verdadera edad adulta. Esto de una forma muy resumida y a grandes rasgos es el origen de los gatos, como nos los explica la ciencia su historia mitológica. Una leyenda no bíblica nos dice que cuando sucedió el diluvio universal, en el arca de Noé no existía aún el gato, por lo que a medida que pasaban los días, los ratones arrasaban con la existencia de alimentos. Noé con gran desesperación pidió al Señor que enviara un remedio a tal situación, por lo que Dios le pidió a Noé que acariciara tres veces la cabeza de león, y cuando éste lo hizo, el león estornudó y salió la criatura que controlaría a los voraces ratones, el gato. El gato en la antigua Grecia. Para los griegos el origen del gato se remontaba a Artemisa, diosa de la casa, quien le había dado vida al gato, para poner en ridículo a su hermano Apolo, quien previamente había creado al león para asustarla. Por eso se llama Artemis, el gato blanco que acompaña a Sailor Venus en el anime Sailor Moon. Probablemente por ser protector de los graneros y habilidoso cazador de serpientes, el gato salvaje fue domesticado en el Antiguo Egipto, donde recibió diversos nombres como Mau o Mew, por eso el gato de Pokémon se llama Mewtwo. El gato en Egipto Aunque el nombre que aparece con más frecuencia en los jeroglíficos egipcios es Kato, del cual procede el clásico Catus romano, el griego katos, kat o el árabe Ket. además de los actuales gatos o kata, los gatos representaban al sol y se les consideró una divinidad lo que les procuró protección por ley, ya que quien matara a un gato, sería castigado con la muerte. Y surgió en torno a él un culto que se personalizó en la diosa gata Bastet, hija de Isis y Osiris. La diosa gata Bastet apareció representada con cuerpo humano y cabeza de gato, habitualmente vestida con túnica larga, escote en pico y encajes muy elaborados. Fue venerada casi 2000 años. Cuenta la leyenda que esta desmesurada adoración de los egipcios hacia los gatos les costó la pérdida de una batalla contra el imperio persa. El rey de Persia, Gambises II, llegó a una invasión a las puertas de Pelusio y, consciente de su inferioridad numérica y de un plan, hizo dibujar en todos los escudos de su ejército la cara de la diosa Bastet por lo que los egipcios intentaban pelear sin dañar la efigie, por lo que con muchas bajas pudieron resistir el primer ataque. Pero el terrible plan del rey Gambises no acabó ahí. Hizo que su ejército capturara a tantos gatos como pudiera y que los lanzaran dentro de la ciudad. Los arqueros apostados en las murallas no disparaban para no herir a los gatos. Y ante el horror de tal atrocidad hacia los felinos, los egipcios optaron por rendirse. Si el gato de algún hogar egipcio moría, era una auténtica tragedia. La familia se ponía de luto y se afeitaban la cabeza y las cejas. El animal era embalsamado y enterrado en importantes necrópolis gatunas, como la descubierta en 1888 en la ciudad de Beni Hassan, en donde fueron descubiertas cerca de 300.000 momias de gato embalsamadas. Algunas de ellas metidas en pequeños sarcófagos de forma gatuna. En la antigua Grecia ya entonces se pensaba que los meninos poseían poderes mágicos, especialmente los gatos negros, y se suponía que esparcir sus cenizas en los campos de cultivo mantenía alejados a las fieras y alimañas. Por eso cuando las momias egipcias eran muy codiciadas en Europa, más de 20 toneladas de momias de gatos fueron embarcadas en las bodegas de un carguero a Liverpool donde fueron subastadas y utilizadas como fertilizantes de las campiñas inglesas. Pese que las leyes egipcias prohibían sacar del país a los gatos sagrados, los fenicios se los llevaban de contrabando, ya que eran tan apreciados que se vendían igual que otros tesoros de oriente. Así el gato comenzó a ser exportado a cada rincón de la tierra. Estaba claro que el gato iba a triunfar en donde quiera que éste fuera. No en vano lo que dijo Víctor Hugo. Dios creó al gato para ofrecer al hombre la oportunidad de acariciar un tigre. El gato en la antigua Roma En Roma el gato sustituyó a la comadreja como aniquilador de plagas. Su utilidad fue tanta que alcanzó el reconocimiento de todos y recibió el nombre de Genius Loci, asumiendo un papel tutelar en la casa. El gato en Oriente Medio Los árabes tuvieron a los gatos en gran estima. El mismo profeta Mahoma tenía una gran cantidad de gatos a los que cuidaba con cariño. Cuentan que una vez su gata Mues se había quedado dormida sobre la túnica del profeta. Entonces alguien requirió su presencia y él prefirió sacrificar la prenda cortando el trozo sobre el que la gata se había quedado dormida antes que despertarla. En Turquía los gatos blancos con un ojo de cada color son muy apreciados y reciben el nombre de Ankara Kedi, los turcos describen a los meninos como regalos de Alá. Tal vez porque Mues la gata idolatrada por Mahoma era un ejemplar de estos, con ojos dispares. Hay muchas otras historias sobre el gato en el Corán, ya que los musulmanes conservaban a los gatos. Además, maltratar a un gato se consideraba un grave pecado en el Islam, caso contrario del libro sagrado de la Biblia, en donde en ninguna parte es mencionado el gato. Al parecer no era considerado un animal puro por su pasado divino en el antiguo Egipto. El gato en otras culturas la mitología escandinava cuenta como el carro de Freya, diosa del amor y la belleza, recorre el cielo conducido por gatos. Por otra parte, los celtas creían que los ojos de los gatos representaban las puertas que conducían hacia el reino de las hadas. Los gatos llegaron a Japón en el siglo VI, al mismo tiempo que el budismo, para proteger los textos sagrados por el deterioro producido por los ratones. Y ahí fueron tan mimados por el pueblo que se volvieron gordos y perezosos, de modo que llenos de la comida que recibían dejaron de cazar ratones, y estos proliferaron de un modo alarmante. Entonces según la tradición, los pobladores decidieron pintar gatos en las paredes de sus casas para alejar a los roedores. Hasta esta parte de la historia parecía pintar todo bien para el felino considerado divino y de buena suerte. Pero pronto su historia comenzó a estropearse, para dar origen a la idea de los gatos malditos. ¿Cuántas cosas no sabían de los gatos que hoy les presenté? Bueno, no se vayan a perder la segunda parte porque la historia de los gatos se vuelve demasiado trágica en la segunda parte de esta serie llamada Gatos Malditos, recuerden que en la descripción de este video les voy a dejar el link de un video extra, vayan todos a ese link y espero les guste el video, mi nombre es Castro. nos vemos en el siguiente video.